Es costumbre en programación comenzar con el programa Hola Mundo. El programa Hola Mundo simplemente lo que hace es imprimir por pantalla la frase Hola Mundo. En algunos lenguajes de programación es bastante difícil, pero en Julia ya vamos a ver que es muy sencillo. Si queremos imprimir texto por pantalla tenemos que utilizar esta función, println o printline tiene que ir seguida por paréntesis y el texto que queremos que se muestre en pantalla tiene que ir entre comillas dobles. Y lo tenemos que escribir exactamente de esa forma. Si nos olvidamos las comillas dobles o escribimos la función mal, la ponemos con mayúsculas, cualquier cosita, nos olvidamos de los paréntesis, nos dará un error. Julia, como todos los lenguajes de programación, es muy estricto con respecto a la sintaxis. Bueno, pues vamos a ir a escribir la frase hola mundo. Como vemos, ya nos completan los paréntesis y escribimos, entre comillas dobles, hola mundo. No hay ningún problema. Pero vamos a ver que a veces, cuando empezamos a programar, cometemos errores básicos. Por ejemplo, escribir esta función con mayúscula. Porque en todos los lenguajes eh, escritos, pues empieza con mayúscula. Pero en los lenguajes de programación no siguen esas reglas hola mundo vamos a escribirlo con mayúscula también y vemos que nos da un error, en este caso el error es que print line no está definido, no sabe lo que es Julia distingue entre mayúsculas y minúsculas así que esto que tenemos escrito aquí con mayúscula es totalmente distinto de esto escrito con minúscula vamos a corregirlo y vemos que ahora no hay ningún problema y si nos olvidamos por ejemplo de las comillas, pues tenemos otro Un error distinto, pero un error al fin y al cabo. Y lo normal en Julia, cuando queremos escribir varias líneas, pues es utilizar varias veces la función printl, println. Pero también lo podemos hacer con un carácter de escape, que es este que tenemos aquí. Es el carácter nueva línea, es la barra n. Los caracteres de escape son caracteres que comienzan con la barra y no se imprimen tal como se escriben dentro de los textos, sino que cumplen funciones especiales. Por ejemplo, la barra n lo que hace es crear un salto de línea. Bueno, pues vamos a hacer lo normal en Julia, que es escribir estas dos frases utilizando dos veces la función printline. Aquí tenemos la primera y aquí tenemos la segunda. Y vemos que no hay ningún problema, lo imprime en dos líneas. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer eso, pero usando una única vez la función printLine. Escribimos printLine, empezamos con la primera frase, hola mundo. Ahora hacemos un salto de línea que se hace con la barra n y escribimos la segunda frase. Y nos va a salir en dos líneas. Aquí lo tenemos y otro carácter de escape, que también es muy usado, es eh, la barra comillas. Porque las comillas no se pueden escribir directamente en el texto, puesto que sirven para delimitarlo. Julia se haría un, un lío si le escribimos las comillas dobles. Bueno, pues vamos a escribir esto de aquí y vamos a ver cómo nuestra primera idea nos va a fallar. Se nos puede ocurrir escribir esto, Julia, entre comillas... Es un lenguaje y cerrar comillas. Pero aquí estas comillas significan una cosa y estas significan otra. Y Julia no se puede enterar de eso. Vemos que nos da un error. Si queremos imprimir una comilla dentro de un texto, tenemos que utilizar este carácter de escape. Y ahora vamos a ver cómo nos lo imprime correcta. Y otro carácter de escape, de los más famosos, es eh, barra t, que es una tabulación. Vamos a ver cómo se ejecuta. Bueno, pues vamos a escribir esto que tenemos aquí, el nombre Armando Jaleo, pero usando una única vez la función println. A ver, comenzamos. Nombre, dos puntos, hacemos un salto de línea, y ahora hacemos una tabulación. Y escribimos Armando. Vamos a escribirlo entre comillas porque si no nos dará un error. Vamos a ver qué tal lo llevamos. De momento va bien. Pues ahora seguimos escribiendo un salto de línea, una tabulación y escribimos el segundo apellido o el primer apellido en este caso. Armando Jaleo. Y aunque lo más común es utilizar la función printline, que es esta de aquí, pues también a veces es conveniente saber cómo funciona la función print, que es prácticamente similar a la función printline. Lo único que esta función que tenemos ahora marcada no hace un salto de línea después de escribir. Vamos a ver cómo es esto. Si nosotros escribimos print simplemente, y aquí escribimos hola mundo, y aunque nos pasemos de línea, volvemos a escribir print adiós mundo. Lo escribe todo seguido. Aquí lo tenemos. Si queremos que funcione como la, print, como la función printline, lo único que tenemos que hacer es escribir aquí un salto de línea. Y ahora sí que ya funcionaría como la función printline. Y esto es todo por este vídeo.